despierta, dice, líderes asesinar, castigar al militar, al dinero hoy quemar, cárcel al cuerpo policial, los cristales reventar, de la empresa principal, a la mierda su veneno Hoy mismo al imperio No hace falta su codicia en alimentar A la inmundicia, ni su dinero, sus cadenas La política, la mierda No hace falta su codicia en alimentar A la inmundicia, ni su dinero, sus cadenas La política, la mierda Adiós a los nuevos feeders A las redes que seducen rompe la pantalla tonta para hacer libreza ahora, ni a la basura de los cine. Quememos los somos libres Solo son ratas un mal Al que hay que exterminar Su alimento no comamos No les hagamos el trabajo No hace falta la policía Ni el petróleo y gasolina Su alimento no comamos No les hagamos el trabajo No hace falta la policía Ni el petróleo y gasolina El mundo es una decepción Un fraude mentira sin razón A la mierda maneras, nuestro es el planeta tierra, deja de darles tu vida a esas serpientes malnacidas, no seas tú un inquisidor, vuelve a ser tu propio dios, ahora yo le canto a la injusticia que de arriba viene a diario para sobajarnos, y si dejas que maten a tu gente, ten en mente que serás si partícipe de la masacre, bah. hemos de dejar de trabajar para las ratas que se vayan y alimentan de tu sangre, bah. el tiempo o sea, se acaba, tenemos que, que mañana ya, ya podría ser demasiado tarde, esto es el inquisidor esclavizado Toma dos Sequil Baliz Ya A la mierda ya, ya.